Pues ahorita, pues, como por. No, no tengo mucho trabajo, estaba antes en el trabajo de, de encuestas y eso, pero ve que pues, ahorita cerraron todo. Hoy estoy este, a medio tiempo en cosas, pero más salgo con mis perros y todos. Porque ya, pues, ya va un año y medio y todavía no, no se sé ve por dónde vaya a seguir esto, ¿no? Tantas versiones que hay, porque como dicen, la naturaleza puede ser malvada, pero maquiavélica, solamente el ser humano es. Es, y esta enfermedad tiene todas esas características de algo maquiavélico. Ni mucha familia ni siquiera ha podido ver a sus seres queridos irse. Se los entregan en cenizas y se acabó, imagínate qué feo. Yo creo que es una de las experiencias más crueles. No puedo salir a lugares públicos. O sea, aquí porque corrientes de aire y es muy difícil que te infectes, pero ir a plazas, ir a negocios, no, pues prácticamente ahí no voy, a ningún lado de eso, por el riesgo más que nada. Toda mi familia, pues cada quien vive en su propia casa, pues no es lo mismo salir y buscar tu familia o buscar a tus amigos, ¿no? Nunca va a ser lo mismo, más que estás aislado, pues vives como en tipo cautiverio, y en este año y medio, pues has ido así. Y pues ahora sí, si algo nos ha enseñado esto, es que la vida la tienes que vivir al máximo todos los días, ¿no? porque quién sabe mañana te dé esta cosa y mañana ya estás del otro lado. Entonces, es vivir con todo, ¿no? Y vivirla al máximo.